sea en tres dimensiones, porque ahora sí vamos a estar, pensar en tres dimensiones, eh, que vean ustedes que depende solamente de la variable radial, pues ya saben ustedes que eso significa que las hay en funciones que obtengan, no solamente van a, tienen que ser, seguir siendo hay en funciones de la, del hamiltoniano, sino que también tienen que ser hay en funciones del operador de momento angular. Bueno, ¿qué significa eso? Significa que tenemos una tarea por delante. La tarea de, en primer lugar, definir el operador de momento angular, porque ustedes pues ya saben escribir el operador de posición, el que corresponde a la variable de posición, y saben escribir el operador de la cantidad de movimiento pero este, pues vamos a ver si a partir de esto podemos también construir el operador de momento angular, siguiendo también por analogía lo que se hace en la mecánica clásica. Esa va a ser la primera tarea. La segunda tarea va a ser encontrar precisamente las eigenfunciones del operador de momento angular, ¿verdad? Porque las queremos escribir, encontrar, porque si encontramos las funciones del momento angular y también ya encontramos las funciones de, de la energía, pues significa que entonces tenemos eh, prácticamente resuelto el problema eh, con la ecuación de Schrödinger para este, que nos hayamos planteado. ¿no? Bueno, esto es todo un proceso, o sea, no es trivial escribir. Bueno, escribir el operador de momento angular, como vamos a ver, no es tan complicado. Pero hacer todo el álgebra, encontrar todas las propiedades algebraicas del operador de momento angular, de cómo conmutan las componentes del momento angular con las otras, con los operadores que representan las, a las otras variables, sí requiere un poquito de ejercicio algebraico. Es meramente algebraico, ¿no? Eh, lo que es menos trivial es en, a partir de allí construir las eigenfunciones, ya una vez que tenemos la, es, la expresión correcta para el operador de momento angular y conocemos todas sus propiedades algebraicas, nos vamos a tener que abocar a la construcción de las eigenfunciones, o sea, de las soluciones de aquella parte de la ecuación de Schrödinger que depende precisamente del momento angular. Entonces, precisamente por eso, o sea, por estas complejidades que les acabo de platicar, es que se dedica normalmente todo un capítulo de un libro de texto a, la, a lo que se llama la teoría del momento angular. Toda una teoría del momento angular. Bueno, entonces espero que ustedes recuerden lo básico que vieron acerca del momento angular en la mecánica clásica. En primer lugar... Recordarán ustedes que pues estamos hablando de momento angular orbital, ¿no? O sea, este del, del momento angular asociado al movimiento eh, en torno a un centro, ¿verdad? Eh, siempre hay que pensar en torno a un centro o en torno a un eje, ¿sí? El, el móvil está girando o está rotando en torno a algo, entonces hay que hay que fijarse, hay que fijar un punto en lo que llamamos el centro, eh, que, por ejemplo, el centro de la fuerza, ¿verdad? Donde empieza el, la variable eh, R, la variable radial, y, eh, y entonces eh, pensar en el momento angular en torno a ese centro, eh, o sea, debido al giro o a la rotación. En la mecánica clásica, el momento angular eh, se, de, se expresa como R cruz P, ¿se acuerdan? Donde R es la variable radial, que es un vector, ¿verdad? El vector de posición, no solamente la R eh, en magnitud, sino que es un vector que tiene eh, como componentes cartesianas X, Y y Z. Como componentes esféricas tiene... El vector tiene la variable radial. Eh, y eh, P es el, la, eh, el momento lineal, la cantidad de movimiento, que también lo podemos expresar en términos de sus componentes cartesianas, PX, en la dirección X, etcétera, O lo podemos expresar en términos de las este, componentes esféricas o cilíndricas, en su caso, si sí se trata de una rotación en el plano. Entonces, en términos más generales, sí vamos a tener que pensar, no solamente vamos a tener que pensar en tres dimensiones, sino que vamos a tener que recordar cómo se definen las coordenadas X, Y, Z, o sea, las variables de posición de un punto en, eh, en el sistema de coordenadas esféricas. Porque resulta particularmente, como, como vamos a pensar en términos de fuerzas centrales sobre todo, y las fuerzas centrales dependen solamente de la variable radial R, o sea, de la, del tamaño, ¿verdad? Y no de los ángulos, conviene muchísimo eh, trasladar, o sea, hacer todo el cambio de variables de X, Y, Z a las variables esféricas, las coordenadas esféricas que son, R, teta y phi, ¿verdad? Que son el tamaño de la, de la distancia, R, del punto al origen. Teta, que es el ángulo, lo que se llama el ángulo cenital, ¿verdad? A partir del cenit, o sea, del punto más alto, ese es el ángulo cenital. Y el y teta, que es el ángulo asimutal, que se mide en el plano X, Y. Y la rotación en el plano X. Entonces, si no recuerdan ustedes las variables esféricas, sí sería bueno que las repasaran para tenerlas bien presentes y para poder eh, pensar en, en, o sea, tener en la cabeza bien clara la, la imagen de, de, de esta transformación. Entonces, vamos a, por analogía, les decía yo, por analogía con la mecánica clásica, vamos a ver si funciona el que simplemente les pongamos gorrito a las eh, variables R y P para construir el operador de momento angular. Eh, que eso es lo que se escribe, lo que ven ustedes en la ecuación 12.1. O sea, L igual a R cruz P, la tomamos de la mecánica clásica, y, las, eh, eh, y ahora pensamos en términos de operadores. Vamos a ver si funciona si es una forma eh, correcta y unívoca, unívoca sobre todo, de definir el momento angular como operador para poder usarlo en la mecánica cuántica. Si lo definimos así, L igual a R cruz P, este, pues esa es una posibilidad. Pero, a ver, regresemos a lo que es el producto vectorial. Ustedes recuerdan que eh, el orden de los factores importa en el producto vectorial, no importa en el producto escalar. Si fuera R punto P, podríamos poner P.R. ¿De acuerdo? Pero tratándose de un producto vectorial, ustedes saben que si invertimos el orden, o sea, si escribimos P cruz R en vez de R cruz P, tenemos que ponerle un signo menos. ¿Se acuerdan de esa propiedad del producto vectorial? Y eso es debido a que la R, pues es XI este, PJ menos XJPI, sería la componente K, y P también es, este, la componente K es PI, este, entonces R cruz P sería XI PJ menos XJPI. En cambio, si escribimos P cruz R, pues estamos in, este Tomando PIRJ menos PJRI es el, exactamente menos la cantidad anterior. Entonces, el producto vectorial cambia de signo con, el, con la inversión del orden. Entonces, nos podemos preguntar, bueno, ¿y cómo entonces debemos definir el operador de momento angular? ¿Como R cruz P o como menos P cruz R? Bueno... La, res la respuesta es sencilla. Si nos damos cuenta de que, si bien es cierto que en la, en los, operadores, los operadores R y P no conmutan, ¿verdad? Porque recuerdan ustedes que justamente el conmutador de X con P es IH barra, ¿se acuerdan? Las componentes diferentes de X y de P sí conmutan. O sea, X, I, digamos, o R, I, como lo quieran llamar, la componente I cartesiana del vector R, conmuta con la componente J del vector P. ¿Sí? X, I y, y P, I no conmutan, pero X, I y, y P, J sí conmutan. O sea, diferentes componentes cartesianas de X y de P conmutan. Entonces, como el vector como el producto vectorial de x por p o de eh, da eh, este, involucra componentes diferentes x y p j, ¿verdad? Pues esas conmutan. Entonces sí podemos cambiar el orden. Entonces eso significa que también en mecánica cuántica vale la expresión L igual a menos p cruz R. Da igual si la escriben ustedes como operadores L igual a R cruz P o L igual a menos P cruz R. Vale, porque componentes diferentes de R y de P sí conmutan, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues estamos tranquilos, podemos usar L igual a R cruz P como nuestra definición del de operador de momento angular, ¿de acuerdo? Estamos hablando de momento angular orbital, ¿no? Porque ahí hay una, está involucrada la traslación de, de la partícula. ¿verdad? Tiene este, una, un vector de posición externo, R, tiene un momento lineal, P. Entonces estamos pensando en la traslación, como por ejemplo la, el, el movimiento del electrón en torno al núcleo en un átomo. ¿no? Es, ese lleva a un cierto momento angular. Ese es el tipo de momento angular que queremos describir aquí, para el cual eh, eh, vamos a iniciar aquí el capítulo para desarrollar la teoría de ese momento angular. Ya después veremos cómo podemos también abordar problemas que in involucren otro tipo de momento angular, ¿verdad? En particular el spin, que no es un, momen un momento angular de traslación, pero por lo pronto empezamos con este, que es un momento angular orbital, o sea, de traslación de la partícula. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, vamos a ver. Aquí vamos a ver un poquito de álgebra y un poquito de transformación de coordenadas. Por eso los indicaba yo a que piensen en tres dimensiones y que recuerden ustedes sus coordenadas esféricas. Profesora, entonces, sí perdón, tengo una, una duda. ¿Sí? A, ahorita, eh, pues igual en esta misma introducción que está aquí, eh, se mencionan algunas eh, pues, ocupaciones o para lo que usamos el momento angular. Sí. Pero eh, ahorita vamos a analizar eh, este concepto con coordenadas esféricas. Quería preguntarle si vale la pena, eh, o sea, si hay algunos problemas en los cuales implique saber eh, cómo la transformación a coordenadas cilíndricas. Sí, también. Sí, si piensas en dos dimensiones, si no tienes un problema tridimensional, sino solamente bidimensional en el plano, ¿verdad? Sí. Entonces puedes usar perfectamente coordenadas cilíndricas, te puedes olvidar de la tercera de, del ángulo del ángulo cenital, porque ajá. no porque no te estás saliendo del plano, ¿no? Y en ese caso solamente tienes R y phi, digamos, ¿no? Ajá, ajá. Sí, lo puedes hacer. Entonces, lo puedes tratar también como un problema tridimensional, pero con la teta fija, la, el ángulo. El ángulo cenital lo estás tomando como teta igual a, a pi sobre 2. Ah, Si claro. te quedas en el plano x y y, este, ¿verdad? Y entonces no tienes que pensar por separado en coordenadas cilíndricas. Pero si quieres de entrada, ya sabiendo que tu movimiento va a ser en un plano, puedes también trabajar con las puras coordenadas cilíndricas. Las dos cosas se van y deben darte el mismo resultado final. Ok. Sí. Delicioso. Muchas, Ahora, muchas aquí, uh -huh. aquí el, este abordaje que se presenta en el libro, tiene la ventaja de que es lo más general, porque ya de entrada se está trabajando en tres dimensiones, ¿no? Entonces, es más fácil eso que lo inverso, pasar de coordenadas a cilíndricas a esféricas, no, no se puede. ¿no? Este, sí, sí, sí, claro. No, de hecho, no, no había pensado en, en fijar la, el, el ángulo. Ajá, el, el ángulo para sí. ir de, de estas al, a las cilíndricas. Muchas gracias. Ajá. Sí, ok. Este, entonces, eh, vamos a ver la, eh, si L es igual a R cruz P. Bueno, eso significa, como ya les decía, que una componente cartesiana, por ejemplo, la componente I, pues se escribe como... XJPK, bueno, con la Epsilon y j, k, que significa es el tensor de levi el tensor antisimétrico, ¿verdad? Que significa LI es igual a XJPK menos, e, menos XKPJ, ¿no? Y recuerdan ustedes lo que vale este, la PK. La PK es menos IH barra parcial respecto de XK, ¿verdad? Como operador. Entonces la Li la pueden escribir en términos de este, xj y parcial respecto de xk y xk parcial respecto de xj. Entonces aquí tienen ustedes la expresión 122 en donde se ve eh, el, cómo se escribe una de las componentes cartesianas del momento angular que queda expresada en términos de la componente de del producto de la de xj parcial respecto de k y xk parcial respecto de xj. Pero, bueno, este, en coordenadas esféricas, como les decía, tenemos la enorme ventaja de que se va a simplificar el problema porque no van a entrar todas las variables. Y ya una, un primer indicio de ello es que si ustedes ca calculan, si, habiendo hecho ya la transformación, pues, aunque ahorita la vemos con más cuidado, pero si ustedes calculan el producto vectorial de R cruz P directamente, sin tener que hacer la transformación pasando por las coordenadas cartesianas, lo escriben directamente en términos de las coordenadas esféricas, como el vector, este, se escribe R cruz P, es, resulta perpendicular a R, ¿de acuerdo? Entonces no tiene componente radial sino que solamente tiene componentes perpendiculares a R. O sea, en la dirección de, de teta, del uh, vector unitario en la dirección de, de, de, de, de cómo aumenta el, este, el, el, el valor del ángulo teta, y el vector unitario en la dirección phi, o sea, es un, un vector unitario en el plano X, Y, Y. El caso es que eh, ya el momento angular queda expresado en términos siempre de dos eh, componentes en vez de tres componentes. Ya no tenemos las tres componentes cartesianas, tenemos solamente dos de las tres componentes esféricas en las direcciones teta y phi, porque el vector de momento angular no tiene componente en la dirección radial, obviamente. Es tangencial, ¿verdad? Es tangencial a la, a la dirección radial. Bueno, este, y esto, eso de que el vector del momento angular no tenga componente en la dirección radial y que además, como ven ustedes de la ecuación de 123, no contiene tampoco al radio, a la variable radial, ¿verdad? Significa que el operador de momento angular, que es un vector, ¿verdad? O sea, las tres componentes del operador de momento angular conmuta con cualquier función de R, o sea, de la variable radial o de sus derivadas, ¿verdad? Aquí ya tenemos una primera propiedad algebraica que va a resultar sumamente importante. Esto, esto va a tener mucho impacto y va, va a simplificar mucho las cosas. El hecho de que el momento angular conmuta con la variable radial, con cualquier función de la variable radial o de sus derivadas. Conmuta entonces en particular con cualquier VDR potencial central, ¿no? Eso ya, o sea, el momento angular conmuta con el potencial y, y con la fuerza central. Bueno, esa es una primera propiedad algebraica este, que, nos, que, que nos guardamos aquí porque va a ser muy útil cuando, cuando continuemos. Porque la, este, a nivel de la, de la ecuación de Schrödinger va a jugar un papel el hecho de que este, la, el momento angular conmute con, con cualquier función de R, incluso con el potencial. Pero vamos a necesitar también la, este, las propiedades de conmutación del vector operador de momento angular con, por separado con las variables de posición y de momento. Y esas sí requieren un poquito de álgebra, como se ve aquí más adelante. Eh, por ejemplo, para calcular el, lo, lo que aparece en la ecuación eh, 12.6, digamos. O sea, este, la propiedad de conmutación de una componente K del momento angular con una función de la cantidad de movimiento, ¿verdad? Si queremos calcular el conmutador de LK con una función de P, que puede ser la P misma o una función, tenemos que calcular, tenemos que dar varios pasos, como se hace aquí, porque tenemos que recordar cuánto vale la propiedad de conmutador, cuánto vale el conmutador de X, de una componente X con el, la cantidad de movimiento, y de una componente P con, eh, este, eh, P con, con una función de X, etcétera Entonces, tenemos que ir por pasos. Por ejemplo, el conmutador de X y con una función de P, pues ya sabemos que es IH parcial respecto de PI de la P. ¿De acuerdo? Profesora, perdón, sí. esta, esta parte es... Eh, bueno, quizás no sí. sobreentienda, pero para que no yo no me confunda, perdón. Esto, sí. Estamos ocupando entonces eh, los paréntesis de Poisson, ¿verdad? Exactamente. Okay. Todos estos, este no, estamos ocupando los conmutadores porque ya estamos en mecánica cuántica. Si okay. estuviéramos haciendo mecánica clásica, entonces tú tendrías razón porque todo esto, todo esto lo podríamos hacer en mecánica clásica. Pero aquí estamos en mecánica cuántica, entonces tenemos que calcular los conmutadores, no los paréntesis de Poisson, sino los conmutadores. ¿verdad? Ah, ok, ok. Sí, o sea, estamos usando, aquí la P es operador, la X es sí. operador, ¿verdad? Tan, tan X es operador que estamos escribiéndola como IH parcial respecto de P, ¿no? Y, y lo mismo aquí la P... Este, el conmutador de P con Q, ¿qué nos da? Pues menos da, nos da menos IH parcial respecto de X de la función Q. O sea, estas dos propiedades 12, 5 son propiedades básicas que se derivan directamente del conmutador de X y P que da igual a IH barra, ¿se acuerdan? De ahí viene. Solo que ahora estamos eh, pensando en tres dimensiones, o sea, siempre le tenemos que poner a cada X... Y a cada P, este, el componente le tenemos que poner el, un subíndice, porque estamos trabajando aquí con las coordenadas cartesianas. Entonces, el conmutador, por ejemplo, sí. el conmutador de X y con una función de P, pues solamente la única parte que nos va a interesar de la función de P es la que tiene una componente PI, porque es la única que no conmuta con X y, o sea, es la única que nos da un una resultado diferente de cero. Y eso es lo que queda expresado aquí en el resultado. Nos da IH barra parcial respecto de PI. Si esta función P no depende de la PI, de la sí, componente sí, claro. I de la P, el conmutador es cero. Pero como XI y PI no conmutan, sino que dan IH barra, lo que se obtiene es, es esto. O sea, esto es una extensión del conmutador de XI y PI. Lo pueden derivar directamente de la propiedad del conmutador. Esto ya lo deben de haber hecho ustedes, este ejercicio, ¿de acuerdo? Y sí. lo mismo, y lo mismo sucede con, cuando con calculan el conmutador de una componente pi con una función q de x. Solamente si la función q de x depende explícitamente de la x y van a obtener algo diferente de cero, ¿no? Es esto, menos h barra parcial de q respecto de x y. Eso lo obtienen simplemente de la propiedad del conmutador de X con P, ¿sí? Estas dos. Bueno, eso a su vez nos permite calcular el conmutador que el que sigue, que es el conmutador de X y PJ, que es uno de, de los términos de la LK, recuerdan ustedes, X y PJ con cualquier función de P. Entonces, otra vez hacen el álgebra, ¿verdad? Lo escriben como XIPJ aplicado a P menos P por XIPJ, ¿verdad? Eso es lo que significa el conmutador. Y aprovechan entonces que ya conocen XIPJ menos P, XIP menos PXI, porque ya la obtuvimos aquí arriba. Y eso va multiplicado por PJ y entonces obtienen esto. Y así. Ustedes van siguiendo el álgebra paso a paso. No lo vamos a seguir aquí, pero vean ustedes, la receta es muy fácil. Siempre se trata de regresar al conmutador básico, xipi y, y, igual a ih barra, ¿verdad? Y aplicarlo a cosas que tienen aquí productos en el interior del conmutador, irlos desglosando, ¿verdad? Separando, para siempre poder escribir el resultado en términos de los, del conmutador básico. Y con eso pueden ustedes, pues en principio, encontrar el conmutador de cualquier función de X con cualquier función de P. Bueno, así podemos seguir adelante. Y entonces obtenemos, con este con, como ya obtuvimos el de X y PJ, y lo mismo podemos poner el de X, J, PI, pues con eso ya tenemos el conmutador de LK es precisamente la diferencia de esos dos términos, ¿verdad? Entonces va a ser la diferencia del término este h barra parcial respecto de PI, de parcial de P, respecto de PI, PJ, menos intercambiando I y J, o sea, lo que se obtiene es la ecuación 12.6, ¿verdad? h barra parcial respecto de PI de la P, de la función P, por PJ, menos parcial de la función P respecto de PJ, por PI. Siempre, aquí conviene dejar los gorritos para no confundirse, ¿no? Recordar que siempre la PJ, todo lo que esté aquí, todavía va a operar, todo esto opera, opera sobre cualquier función de estado que ustedes pongan a la derecha, sobre cualquier vector de estado, ¿no? Hay que... Recordarte, aquí estamos trabajando con operadores, pero no nos interesa ahorita aplicar los operadores a la función de estado. En esta primera etapa del tema, lo único que nos interesa es encontrar las propiedades algebraicas de los operadores, de los operadores asociados al momento angular. Eso es lo que estamos haciendo. Ya después veremos aquí en la, a, a qué vector de estado se lo aplicamos. De hecho, lo que vamos a buscar es el vector de estado que sea alguien vector del operador de momento angular. Pero por lo pronto, lo único que estamos haciendo es desarrollar estos conmutadores para encontrar las propiedades de conmutación del operador de momento angular con otras cosas. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, pues así seguimos. Tenemos el conmutador de LK con Q, el operador con una función Q, el operador de LK con una función P, y en particular, si escogemos la Q de X como simplemente X, ¿verdad? La variable X, entonces tenemos que aplicando la ecuación 12.7, el conmutador de LK con X es, va a ser igual a. Aquí este, la LK significa X y PJ menos XJPI. Entonces, este, si aplicamos esto, ¿verdad? Este, a Q igual a X, pues eh, la X es la XI. Entonces vamos a tener esto de aquí. Que si, si, si la LK es L, LX, entonces tenemos que esto es igual a cero. Si la LK, este, si, si lo aplicamos a la Y nos va a dar IH barra LZ, ¿por qué? Porque tenemos LX, LX y Y, que son dos componentes diferentes, ¿verdad? La LX con Z también me va a dar diferente de cero. Pero la LX y la X conmutan porque la LX, ¿verdad? No tiene X en su, en su expresión. LX es Y por PZ menos Z por PY. Y esas conmutan con la X, como se ve aquí, Y por PZ menos Z por PY. En cambio, el, aquí es, escribimos LX como y pz menos ZPY y al operar sobre Y, eso sí me va a dar algo diferente de cero. Me va a dar menos IH barra por menos Z, o sea, IH barra Z de este segundo término. Cuando operamos con LX sobre Z, pues LX otra vez lo ponemos como Y parcial respecto de Z menos Z parcial respecto de Y, lo aplicamos a Z y tenemos menos IH barra por Y, ¿verdad? Y así, entonces tenemos que la, los, las componentes X, de la componente X del momento angular no conmuta con Y y con Z, pero sí conmuta con X. La componente X del momento angular no conmuta con PY ni con PZ, pero sí conmuta con PX. Entonces, esto es apenas parte, digamos, del, del, del ejercicio de andar encontrando las propiedades de conmutación. A nosotros no nos interesa mayormente este, quedarnos aquí porque... Pues eso de que no conmute LX con PY, pues está bien, pero ¿qué significa eso físicamente? ¿A qué me va a llevar? Bueno, pues vamos más adelante y vamos a ver a qué nos lleva. Y aquí vemos, por ejemplo, ya tenemos un primer resultado que podemos poner. Tomemos cualquier componente del momento angular, por ejemplo, la componente X, LX, es un operador, ¿no? Y veamos si conmuta con la energía cinética, o sea, con el operador el operador de energía cinética, que es P operador al cuadrado entre 2M. Vamos a ver si conmuta. Tenemos aquí parcial respecto de P cuadrada, respecto de la PY por PZ, y esto viene del, del de, esta, de, de lo que hicimos aquí, ¿verdad?, y luego menos parcial respecto de P cuadrada respecto de Pz por Py. Y lo único que da es Py, Pz menos Pz, Py. Esto sí, aquí Py y Pz conmutan entre sí. Entonces esto menos esto es igual a cero. ¿De acuerdo? Porque Py y Pz conmutan entre sí. O sea que significa que el momento angular cualquiera de sus componentes LX, LY y LZ conmuta con el operador de energía cinética. Esto ya es una cosa importante porque significa que cuando trabajemos a nivel de la ecuación de Schrödinger con el operador de momento angular, pues podemos intercambiar el orden de P cuadrado entre 2M y DL, L y, el, este, y eso no va a alterar el producto porque conmutan, o sea, cuando conmutan los dos operadores significa que pueden ponerse en cualquier orden, ¿no? Bueno, pero ahora vamos a ver qué pasa con la componente de momento angular LX, la misma de antes, si calculamos su conmutador con el potencial VDR. Aquí estoy escribiendo VDR vector, o sea, no, de, no, la, no un potencial central sino un potencial que depende de las tres coordenadas, depende de la coordenada de posición R, ¿verdad? Entonces, otra vez usamos las reglas de conmutación que vimos, que ya derivamos en la página anterior, estas es de aquí, hacemos el álgebra y lo que obtenemos es algo muy interesante. Aquí sí obtenemos algo diferente de cero, obtenemos IH barra YFZ menos ZFY. Esto seguramente ustedes lo reconocen, esto es un producto vector, es una componente de un producto vectorial, ¿no? Es R cruz F, ¿de acuerdo? Porque tiene YFZ menos ZFY, es la componente X de R cruz F. O sea que el conmutador de LX con v me da la componente X de R cruz F. Recuerdan ustedes de la mecánica clásica que R cruz F, el producto vectorial de la variable de posición por la fuerza, es lo que nos da precisamente la torta, o sea, lo que la, es esa fuerza que hace, esa fuerza tangencial que hace que cambie el momento angular, ¿de acuerdo? Entonces, eso significa, en el caso de la mecánica cuántica, algo muy, muy similar. Vean ustedes, si escribimos en vez de LX, con, conmutador de LX con B, escribimos el conmutador de las tres componentes, o sea, del vector L con B, lo que vamos a obtener es la suma de las tres componentes aquí con sus, eh, con sus este, um, vectores unitarios en las direcciones correspondientes. O sea, podemos escribir de manera vectorial el conmutador del vector L, que es un operador, con el, el potencial BDR y lo que nos queda es IH barra operador M, donde el operador M es el operador de la torca, R cruz F. ¿Se entendió? O sea, si la torca, si, el, si hay una torca, o sea, si hay una fuerza, ¿verdad? Que está que tiene componente no radial, ¿verdad? De manera que R plus F sea diferente de cero. Entonces, esa va a hacer que no conmute el, el momento angular con el potencial. Ya tenemos entonces el conmutador de L, vector, con el operador de energía cinética. Aquí tenemos el conmutador de L con la energía potencial. El Hamiltoniano, ustedes saben que es la suma del operador de energía cinética y el operador, o el, el, el, si estamos trabajando en el espacio coordenado, simplemente la VDR. O sea, el Hamiltoniano es P cuadrada entre 2M más V, ¿de acuerdo? Eso significa que el conmutador del momento angular con H, que es la suma de los dos, está dado por IHM, ¿de acuerdo? O sea, recuerden ustedes, ustedes ya vieron las ecuaciones de movimiento de Heisenberg, ¿sí? Ya vieron que el conmutador del Hamiltoniano con una variable dinámica les da, ¿verdad? Les da la... Variación temporal de la variable dinámica, ¿recuerdan ustedes? O sea, la ecuación de movimiento de Heisenberg para el momento angular, que es una variable dinámica, nos da IHL punto, o sea, nos da la variación temporal de la variable dinámica en términos del conmutador de L con H. Eso viene de las ecuaciones de movimiento de Heisenberg. Ustedes vieron, por ejemplo, IHP punto igual al conmutador de P con H y vieron IHX punto igual al conmutador de X con H, ¿sí? Esas dos ya las vieron, ya vieron que esas son las ecuaciones básicas de movimiento. Bueno, pues como las ecuaciones de movimiento de Heisenberg valen para, para X y para P, si hacen ustedes, si escriben ustedes L igual a, ese cruz P, entonces van a obtener también la ecuación de movimiento de Heisenberg para el momento angular. ¿Qué es lo que les da la, esta ecuación de movimiento? Les da la variación temporal del momento angular en términos del conmutador, de L con H. Ahora combinamos ese resultado, o sea, la ecuación de movimiento de Heisenberg para L, que es una ecuación dinámica, esto sí es dinámica, con esta este resultado algebraico que obtuvimos aquí, el que el conmutador del L con H nos da IH barra por el operador de la torca. ¿Y qué es lo que obtenemos de combinar estas dos? Pues justamente la, el análogo cuántico de la ecuación clásica que nos dice que la torca da lugar a la variación temporal del momento angular. ¿De acuerdo? O sea, ustedes aprendieron en mecánica clásica que el momento angular varía dependiendo de la torca, o sea, de R cruz F, ¿no? Que la variación del temporal del momento angular está dada por la torca, que es R cruz F. Bueno, pues resulta que habiendo nosotros definido el momento angular operador como R cruz P, donde R y P son operadores, Llega, y usando la ecuación de movimiento de Heisenberg, llegamos justamente la, al análogo cuántico en términos de operadores de esa ecuación dinámica que ustedes conocen de la mecánica clásica, que la variación temporal, ahora sí, del operador de momento angular, está dado por la torca, operador torca, que es R cruz F. ¿Sí? O sea, la torca es la causa de que cambie el momento angular. Si no hay torca, no cambia el momento angular. O sea, si tenemos una fuerza central, no ejerce torca, las fuerzas centrales no ejercen torca porque R plus F es cero en este caso, y entonces el momento angular resulta constante. Eso es lo que nos está diciendo. Bueno, pues eso es, es, un, es un resultado muy importante y, y nos vamos a basar en él. Precisamente para obtener las eigenfunciones de momento angular. Bueno, antes de eso tenemos que encontrar todavía algunas otras propiedades algebraicas del operador de momento angular y sus componentes. Este, por ejemplo, tomemos dos componentes del momento angular, LX y LY. ¿Qué nos da el conmutador de LX con LY? Ustedes dirían, bueno, LX está en la dirección de X, LY está en la dirección de Y. ¿Por qué no han de conmutar? O sea, ¿por qué no es lo mismo escribir LX, LY que LY, LX? Bueno, pues miren, aquí lo va, hacemos paso a paso. El conmutador, a, a ver, lo, el, este ejemplo lo vamos a hacer paso a paso. Los siguientes ya pues este siguen el mismo método y no tenemos que hacer cada uno paso a paso. Pero vamos a ver, por si ustedes no se han ejercitado con el álgebra de operadores, tenemos LX y LY. ¿Cómo podemos calcular el, el conmutador de LX y LY? Bueno, descomponemos uno de ellos, por ejemplo, la LY en sus dos términos. LY es ZPX menos XPZ. ¿De acuerdo? Entonces, no tenemos que descomponer todo. Lo pueden hacer, pero no hace falta, porque ya podemos usar resultados que obtuvimos en la página anterior. anterior. Entonces, la LX la dejo así, pero la LY sí la descompongo entre en sus dos términos, que son ZPY, ZPX menos XPZ. Y entonces calculo cada uno de estos conmutadores por separado, ¿sí? El conmutador de LX con ZPX, bueno, ¿qué me da? si ya sé que LX conmuta con PX, eso ya lo sé, entonces lo puedo sacar. Entonces nada más tengo LX conmutador con Z, ese sí es diferente de cero, ¿se acuerdan? Nos da una Y, aquí una menos IHY, esto lo ven ustedes de la página anterior. Y luego lo mismo hago con este segundo término, tengo menos LX. Conmutador con XPZ. Bueno, el X, ya sabemos aquí, el X conmuta con, con X, entonces la puedo sacar. La saco, pero la saco de lado como para no disturbar, es decir, aquí como el X, como X conmuta con LX y con PZ, da igual donde la saquemos. La dejo aquí. Y entonces me queda el conmutador de x con PZ, que me da una y. Entonces tengo y H barra x P, y. y fíjense ustedes lo que obtuve entonces, tengo aquí I, IH barra por XPY menos YPX, pero XPY menos YPX es la LZ, qué curioso, entonces el conmutador de L y X con L y Y no solo es diferente de cero, me da la tercera componente del, del momento angular. O sea, si ustedes calculan el conmutador de dos componentes del momento angular, les da IH barra por la tercera componente, en la dirección del, del, terzo, del tensor de Levi-Civita ¿no? X, Y, Z. Este, si calculan el conmutador de LY con LX, pues les da menos IH barra LZ, obviamente. Entonces, LX con LY da IHLZ. LZ. Hacemos una permutación respetando el orden y tenemos el conmutador de LY con Z, con LZ me da IH barra LX, el conmutador de LZ con LX me da IHLY, porque hice una permutación cíclica. Entonces ya tengo aquí los tres conmutadores, ¿de acuerdo? LX con LY, LY con LZ, LZ con LX. Y esto lo puedo escribir de una manera formal, que se ve muy elegante, aunque no es muy útil, la verdad. Así como L cruz L igual a IH barra L. ¿Por qué lo puedo escribir así? Porque la primera, la componente LZ de L cruz L es justamente LX, LY, menos LY, LX. Claro, eso, si, la, si las componentes son números, como es, si estuviéramos trabajando una, como un, con un álgebra de números, como se hace en la mecánica clásica, pues LX y LY sería lo mismo que LY por LX. Y entonces, claro... El, el producto vectorial de L cruz L pues da cero, ¿no? Pero no es así con los operadores, o sea, los operadores están operando sobre algo, recuerden, siempre sobre algo que está a la derecha, ¿no? Y entonces no es lo mismo que opere primero L Y y que después opere Lz sobre el estado, que si opera L Z sobre el estado, lo, lo altera y luego opera L Y y entonces lo altera de manera diferente. Y el resultado es que LX, LY operando sobre algo no es lo mismo que LY, LX operando sobre algo. Y eso es lo que se expresa de manera muy sucinta, muy elegante en la ecuación 12-19. L por L, L cruz L, operadores, y del lado derecho me da justamente IH barra por L, siempre la tercera componente. Entonces, sí se entendió la diferencia, espero que se haya entendido la diferencia entre lo que es trabajar con números C, ¿no? con cantidades C, como en mecánica clásica, y con operadores aquí en mecánica cuántica. ¿no? Entonces, hay cosas del álgebra que no se pueden así simplemente tomar a la ligera, sino que cuando se está tratando, trabajando con operadores, sí hay que ver. Si los operadores, ¿Cuáles son sus reglas de conmutación? ¿Cuál es el álgebra, pues, de esos operadores? Profesora, yo, sí. Yo, yo tengo una, una duda, eh, sí. pero igual, igual es con respecto a esto de los operadores. Perdón, perdón, es que como que ya le estoy agarrando la onda al operador. Sí. Este, el, el secreto del operador, o sea, si, si yo me encuentro, pues sí, haciendo, haciendo esta, esta operación. Sí. ¿Va a ser distinto de cero si cada entrada tiene elementos, ah, ¿cómo decirlo? Si no, no tiene elementos en común. Ajá, exacto. Justo, justo. Sí. Si tiene elementos no diagonales. O sea, si estás pensando, a mí me, me cuesta menos trabajo, o sea, como que me facilita el hecho de pensar siempre en que tengo algo a la derecha, que es un vector de estado. Entonces, un operador no diagonal, como son estos, ¿verdad?, LX, LY, LZ, porque no estamos trabajando con hay estados de LY, por ejemplo, pues no. Este, entonces, el, el operador de LY va a cambiar mi vector de estado, o sea, lo va a alterar, lo transforma en otro vector de estado. Y luego le operas con LX, pues otra vez te lo transforma. ¿Y qué te dice que el, que el resultado final es lo mismo que si hubieras operado primero con LX y después con LY? Pues no, ¿no? Y tú puedes hacer el ejercicio, te inventas un vector, un, un, una familia de vectores de estado ortogonales, le, lo operas, la, la, la, le aplicas operadores no dia, representados por matrices no diagonales y pues no. El, si le aplicas más de un operador este, que no conmute, este, vas a obtener un, un resultado diferente eh, dependiendo del orden en que aplicas cada uno de esos operadores. O sea, cada uno de esos operadores opera realmente. Algo le está haciendo al Estado. Algo le está haciendo. Sí. Y no ah, es... Sí. Ah. Uh -huh. Es que justo justo ahorita ya me está como... Como que estoy tapando hoyos aquí, porque... Sí. Ya, ya me está quedando claro, o sea, como, como que no... Perdón, es que como que se me perdió la parte, la parte física. O sea, al final del día estamos haciendo física, ¿no? Entonces, se, se me sí. perdió que estamos haciendo la física y me concentré mucho en, la, en esto de la, pues de la matemática, del juego matemático, sí. del álgebra. Pero sí es cierto, ¿no? O sea, cada operador sí. le está haciendo algo al sistema, ¿no? Entonces, sí. el, el orden va a depender si... si más bien, ajá, el orden de lo que sí. acabe al final. Y si, sí. si, si, si el orden no importa, entonces... ¿Qué, si qué el orden que... no importa, ajá, es porque, porque sí conmutan, porque da, da y con lo mismo, da, okay. ¿no? Perfecto, sí, sí, perfectísimo. Sí. Y, eso es, y eso es sumamente importante, o sea, tú eres, no, o sea, lo que te pasó a ti antes de que nada más ibas por el álgebra, pues es lo que le sucede a la gente en general, ¿no? Pero luego se llega a contradicciones serias y, y, este, y, y sí es un, es un aspecto muy importante de la mecánica cuántica, de hecho... Ya cuando se va uno al laboratorio y está uno midiendo cosas y luego compara uno con este, las predicciones teóricas, pues hay que tener mucho cuidado de si se está expresando correctamente en, en las fórmulas, en las expresiones teóricas, aquello que se está haciendo en el laboratorio. O sea, por ejemplo, cuando tú haces una medición en el laboratorio, estás proyectando, ¿no? Si mides un spin sobre una dirección estás proyectando sobre esa dirección. Y si luego mides otro, otra componente del spin, ah, pues la estás proyectando en otra dirección, ¿no? Y eso, eso tiene su, su contraparte teórica y, este, y hay que tener cuidado entonces, en, no solamente en respetar el orden que se siguió en el laboratorio, sino en tratar de entender qué le está haciendo entonces el aparato de medición, ¿verdad? Que está proyectando qué le está haciendo al sistema, al estado del sistema, ¿Sí? Entonces sí hay que tener muy presente eso. Ok, eh, entonces realmente eh, las, las variables, dinam, las variables los operadores aquí no son las variables, o sea, representan algo que ha sido derivado de lo que eran originalmente las Variables dinámicas continuas, X y P, etcétera, pero ya no son eso. Ya, ya se transformaron en operadores. Los operadores son funciones de respuesta del sistema. No son las variables mismas. Y ahí hay, hay todavía mucha confusión en, eh, en, en la mecánica cuántica. Pero sí, es bueno tener eso presente, lo que, lo que te acaba de llamar la atención. Entonces, seguimos. Eh, esta es otra propiedad de conmutación que va a ser este, muy importante. Estas propiedades que estamos viendo en esta página, las de, las de este, componentes, con, conmutadores de componentes del momento angular, eh, las vamos a usar eh, como elemento de información muy importante ahora que construyamos las AI en funciones de momento angular. Así que sí, hay que tenerlas presentes. O sea que LX y LY. L, Y Lz, L, Z, y Lx X no conmutan entre sí, pero me dan la tercera componente. ¿Qué pasa con la L cuadrada? O sea, con el cuadrado del, del operador de momento angular, que no es lo mismo que el cuadrado del momento angular, es el cuadrado del operador de momento angular, o sea, es aplicar dos veces el operador L, ¿verdad? Bueno, el aplicar dos veces el operador L significa tomar el producto, podemos tomar el producto escalar L.L, L, eso es la L cuadrada, o sea que podemos escribirlo también para hacer el cálculo de los conmutadores por separado. L cuadrada lo podemos escribir como LX cuadrada más LY cuadrada más LZ cuadrada. ¿Están de acuerdo? Eso sí se puede. Si quieren ustedes, este, lo... Lo, lo pueden eh, pueden hacer el ejercicio por su parte, pero como el operador es un vector, tiene componentes ortogonales en las direcciones x, y, z L cuadrada es L punto L, o sea es un producto escalar en el espacio tridimensional y por lo tanto me queda solamente L x cuadrada más L y cuadrada más L z cuadrada o sea Aquí estoy usando, para escribir la ecuación 1220 estoy usando una propiedad de los, del producto escalar de dos vectores en el espacio de tres dimensiones, ¿no? Entonces, es LX cuadrada más LY cuadrada más LZ cuadrada. Pero ahora tomo este, este operador L cuadrada y veo si conmuta con las componentes, con sus componentes, LZ o LX o LY. Vean ustedes Pasa algo muy curioso, L cuadrada con LZ. Pues la, el, el tercer término de LZ cuadrada con LZ, me puedo olvidar de él porque LZ conm conmuta consigo misma. Entonces escribo nada más los otros dos términos, LX cuadrada más LY cuadrada. Y este, hago el mismo truco que hice anteriormente, no es que aquí sí hay que tener cuidado. Si, si aquí saco LX de este lado, ¿verdad?, entonces tengo que sacar aquí LX de este lado, lo mismo con la LY, o sea, si ustedes este, desglosan esto, ¿verdad? Lo que les va a quedar es LX a la izquierda que multiplica a LX, el, el conmutador de LX con LZ, más el conmutador de LX con LZ multiplicada por la derecha por LX y lo mismo con la LY. Y si calculan cada uno de estos, que ya los tenemos aquí arriba, el conmutador de LX con LZ me da menos IH barra LY. El conmutador de LX con LZ otra vez menos, me da menos IH barra LY. Aquí este me da IH barra LX y este me da menos IH barra LX. Entonces se me cancelan por parejas, o sea que me da cero. ¿Qué significa eso? Que el conmutador que el operador L cuadrada, el operador que representa el cuadrado del momento angular, conmuta con, sus tres, con, con las tres componentes del, del momento angular. Esto, ¿Esto qué significa en términos de la posibilidad de definir simultáneamente, una un y en función que sea simultáneamente alguien en función de las diferentes componentes? Porque ustedes recuerdan que finalmente a lo que queremos llegar es a construir las ahí en funciones de momento angular, ¿de acuerdo? a encontrar sus ahí en estados del momento angular. Entonces, nos podemos ir con la finta y decir, bueno, de acuerdo con la ecuación 1221, el operador L cuadrada conmuta con sus tres componentes. Eso significa, si nada más me fijo en esta expresión, en este resultado, que yo podría definir la LX, la LY y la LZ y las tres comutan con la L cuadrada. Y entonces me puedo definir perfectamente las tres componentes del momento angular. Pues fíjense que no. Fíjense que no. Y es, eso ese es un, un resultado sumamente importante. ¿Y por qué no? Porque resulta que no puedo definir, de acuerdo con las ecuaciones 12.17 y 12.18, no puedo definir simultáneamente L las hay en funciones y los hay en valores de LX, LY y, y LZ porque no conmutan entre sí. O sea, el hecho de que L el conmutador de LX con LY me dé algo diferente de cero y el conmutador de LY con LZ también me den algo diferente de cero, significa que no puedo definir simultáneamente los hay en valores de las tres componentes. Solamente puedo definir una de ellas, una, no las tres. ¿Mm? Solamente puedo definir una y normalmente la que se toma es la componente del momento angular en la dirección del eje Z, la LZ. Entonces las otras dos, las componentes en las direcciones X y Y no me van a quedar definidas. O sea que significa que las hay en funciones que estoy buscando, que voy a querer construir, van a ser ahí en funciones de L cuadrada y de Lz, pero no de Lx y de Ly. Y una forma de convencerse de lo que acabo de decir es precisamente recordar la desigualdad de Heisenberg. Ustedes ya la vieron. Ya vieron que si tienen un, dos operadores cuyo conmutador da un tercer operador, como es el caso, por ejemplo, de la ecuación 1217, ¿verdad? Entonces, la desigualdad de Heisenberg les dice que la dispersión en Lx por la dispersión en Ly va a ser diferente de cero y va a estar dada por h sobre 2 por, la por el valor esperado de Lz. ¿De acuerdo? o si lo vieron con los cuadrados, la dispersión cuadrática media de LX por la dispersión cuadrática media de LY, que es lo que está aquí en la ecuación 1222, va a ser mayor o igual que H barra cuadrada sobre 4 por el valor absoluto al cuadrado del este, valor esperado de LZ. ¿Sí? Eso significa que siempre que LZ sea diferente de cero, eh, va a haber dispersión, en LX y en LY. Por lo tanto, no hay ninguna, no se puede construir una función de R, teta y phi que sea ahí en función simultánea de las tres componentes. Será ahí en función de LZ y de L cuadrada, pero no va a ser ahí en función de LX y LY, porque según esto, hay dispersión en LX y hay dispersión en LY. ¿De acuerdo? O sea, dos de las tres componentes tienen dispersión a fuerzas. Puede ser que las tres la tengan, pero al menos dos la tienen. Bueno, este, el, el caso de, el, el, de L, L igual a de L el valor medio igual a cero, pues es un, es un caso particular, que es el caso. Este, en que no hay momento angular, ese es de poco interés, porque lo que estamos tratando de construir precisamente son las eigenfunciones de momento angular. Entonces debemos suponer que, hay, a que sí hay momento angular. Bueno, este, ahora vamos a tener que, esto por lo pronto no, no lo voy a ver aquí, porque ahora que construyamos las eigenfunciones y los eigenvalores de momento angular, sí vamos a tener que hacer, esa transformación de coordenadas de R, theta y phi, digo de X y Z a R, theta y phi. Entonces, ya después veremos qué significa eso de que el momento angular sea igual a cero. Entonces, por lo pronto, este, ah, y además, como LZ y, y L, Z y, y Y no conmutan, pues también tienen cosas como que la dispersión en L, Z por la dispersión en Y. Les da algo que es diferente de cero en general, si la X media es diferente de cero y así. O sea, recuerden ustedes que asociado a cada conmutador hay una desigualdad de Heisenberg, ¿no? Que, que involucra la dispersión de cada uno de estos operadores, ¿verdad? LX, LY, y que del lado derecho les da el valor esperado de esta cantidad. Entonces, de aquí... De los conmutadores que hemos visto, de cada uno de ellos pueden ustedes construir una desigualdad de Heisenberg. Bueno, eso es mera, mero ejercicio. A, a mí lo que me interesa es precisamente entrar a esta segunda parte, que es la de la construcción de los eigenvalores y las eigenfunciones del momento angular, ahora que ya vimos las propiedades algebraicas básicas del momento angular. Entonces... ¿Qué significa resolver el problema de ahí en valores? Sabemos que tenemos que encontrar alguien funciones de L cuadrada y LZ. Bueno, de L cuadrada hay una componente, pero ya quedamos en que la componente que nos conviene es la componente del momento angular en la dirección del eje Z, o sea, LZ. Entonces, nos proponemos... Nos proponemos construir las eigenfunciones de L cuadrada y LZ. Ya sabemos que la variable radial no interviene. Eso ya lo vimos desde el principio. recuerden ustedes que el operador L no, no involucra ni la variable radial ni derivadas respecto de la variable radial. Entonces nos podemos olvidar totalmente de la variable radial. Esa es la ventaja de pasarse. A coordenadas esféricas, que solamente vamos a tener dos variables, dos coordenadas que son teta y fi. El ángulo asimutal teta, digo, cenital teta y el ángulo as, este asimutal fi. Entonces, mi, planteo así el problema. El problema es un problema de alguien valores con dos ecuaciones que tienen que cumplirse simultáneamente. La ecuación de eigenvalores que es L cuadrada aplicada a mi función que voy a llamar Y, Y de teta y phi, me debe dar un eigenvalor que multiplica a Y teta y phi, que ya lo llamo H barra cuadrada lambda. Y la segunda ecuación de eigenvalores es LZ que multiplica a la misma Y, me da también del lado derecho un numerito HM, por la misma Y, teta y fi. Son dos ecuaciones de eigenvalores en valores que tienen que cumplirse simultáneamente. Si lo que queremos son, hay funciones que sean, hay funciones simultáneas de L cuadrada y de Lz. O sea, los operadores L cuadrada y Lz van a ser entonces representados por matrices diagonales, ¿no? Porque lo único que están haciendo es multiplicar la Y por un numerito. ¿Eh? No, no la están alterando, nomás le están cambiando la escala. Ese numerito es importante, ese hay en valor, el valor alguien valor lambda y el val, valor M son importantes. ¿Por qué están multiplicadas la primera por H barra cuadrada y la segunda por H barra? ¿Alguien me puede dar la respuesta? Bueno, recuerden ustedes que, esto yo creo que ya se los he comentado anteriormente, y si no, pues ustedes deben de saberlo de su, también de su curso de mecánica clásica. El momento angular es lo que se llama una variable de acción. O sea, cuando ustedes multiplican R cruz P, lo que obtienen es una nueva variable dinámica que se llama variable de acción. Este, a lo mejor ustedes llegaron a manejar las variables de acción, no sé. Eh, o si, si hicieron transformaciones canónicas, ¿verdad? Eh, quizá pasaron de las, de las variables canónicas, de las parejas de variables canónicas x y p, a las variables, a las parejas, a la pareja de variables canónicas, que son las variables de acción y ángulo. O sea, la variable de acción, que es el momento angular, es la variable canónica asociada al ángulo. Si piensan ustedes, en, en, es más fácil aquí pensar en una rotación en el plano, no a, en torno a un eje Z. Entonces, este, el momento angular y el ángulo de rotación son variables canónicas conjugadas, así como X y P son variables canónicas conjugadas. De hecho, en, en variables cilíndricas, ustedes pueden hacer una transformación de eh, coordenadas cartesianas XY a variables cilíndricas este, R y theta, ¿verdad? Y van a encontrar que el, el, en, en mecánica clásica el momento angular, cuando lo definen como X, X cruz P, eh, se transforma, ¿verdad? De manera que... Eh, la variable canónica asociada es justamente el ángulo. ¿verdad? Entonces, L, eh, este, la, la, el momento angular es lo que se llama una variable de acción. ¿Y qué, cuáles son las dimensiones, las unidades de las variables de acción? Pues son justamente las mismas que tiene la, la constante de Planck. O sea, la constante de Planck es lo que se llama una constante de acción. Tiene las unidades de x por p. Eso sí lo saben ustedes, ¿no? Porque el computador de x con p da y h barra. O sea, cuando, cuando multiplican x por p, les da algo que eh, dimensionalmente tiene las unidades de la constante de Planck, cuando estamos trabajando en mecánica cuántica. Este, entonces, eh, de una vez. De una vez, para poder usar, para poder introducir los parámetros aquí, los hay en valores lambda y m, como números, como variables adimensionales, se, multi, se introdujo la h barra cuadrada en la primera ecuación, y entonces lambda es adimensional, y se introdujo la h en la segunda ecuación, de manera que m es adimensional. O sea, lo que estamos buscando la, la, el problema de eigenvalores representado en las ecuaciones 29 y 30 significa construir las Y's que son eigenfunciones de teta y φ, funciones, son funciones de teta y phi, son eigenfunciones simultáneas de los operadores L cuadrada y Lz, y encontrar los eigenvalores correspondientes: lambda para el eigenvalor de L cuadrada. Y M para el valor de LZ. Entonces, vamos a ver cómo podemos proceder para, para resolver este problema de valores. Bueno, pues ahí sí vamos a tener que expresar, eh, manejar las expresiones explícitas para los operadores L cuadrada. Ahora sí, en las variables theta y phi, no en las variables X, Y, y Z que usamos anteriormente y también el operador LZ, como en, en, expresado en términos de las variables theta y phi, para transformar las ecuaciones 29 y 30 en ecuaciones diferenciales, ¿de acuerdo? Porque L cuadrada y LZ son operadores diferenciales. Entonces lo que vamos a obtener son dos ecuaciones diferenciales. Vamos entonces a a proceder a la construcción de los operadores L cuadrada y LZ como operadores eh, que dependen de teta y de phi. Operadores diferenciales, ¿de acuerdo? Eso es lo que se hace en la siguiente página. La L cuadrada, a ver, la L cuadrada es el cuadrado de la L, ¿de acuerdo? Y la L... Si ustedes la expresan en términos de teta y fi, la teníamos aquí al mero principio. Ahí. Ya me pasé. Oh. Eh. Lo tengo que ser más. Ah, bueno, aquí ab abajo lo ven, pero lo ven en coordenadas cartesianas. Aquí, el operador L en coordenadas esféricas esta es, es, tiene esta expresión. Tiene una parcial respecto de teta aquí y tiene uno entre seno de teta parcial respecto de phi. Ahora, el operador L cuadrada, pues significa multiplicar este por sí mismo, ¿no? O sea. Este, operar dos veces con esto que está en paréntesis y multiplicarlo por menos ih barra al cuadrado, o sea, es menos h barra al cuadrado por esto y otra vez por esto, aplicado una y otra vez. Pero recuerden ustedes, aquí tienen parcial respecto de teta, entonces lo van a tener que aplicar sobre esto, sobre 1 entre seno de teta, y no solo eso, a phi y a teta también pueden variar, no son fijas como los vectores unitarios en las direcciones este, x, y, z. A phi y a theta e varían con el movimiento, entonces hay que tener mucho cuidado aquí, varían con, con los ángulos. Entonces, sí es un poquito complicado, pero finalmente, pues es cosa de puro álgebra. Y lo que se obtiene, a ver, L cuadrada, aquí lo tienen ustedes, elevado al cuadrado, pues aquí tienen, por ejemplo, este parcial respecto de teta de, de esta cantidad, a phi parcial respecto de teta, y aquí tienen parcial respecto de teta otra vez respecto de esto, y aquí parcial respecto de phi, parcial respecto de phi. Y para hacer el cálculo de cómo varía la a phi cuando varías teta y cómo varía la a teta cuando varías phi y todo eso, pues hay que expresar a r a theta y a phi en términos de sus, de, de sus componentes, y entonces, de aquí, de estas expresiones, sigue, por ejemplo, que la a fi no varía con teta, pero la a teta sí varía con fi, es a fi coseno de teta, y así. Entonces, todo esto lo meten ustedes, no es más que una transformación de coordenadas, ¿verdad? Lo meten en la expresión para L cuadrada, y lo que obtienen después de hacer todo este desarrollo, que es meramente algebraico, es esta expresión para L cuadrada, el operador L cuadrada es menos h barra cuadrada por estos dos términos. Este que es parcial, lo bueno es que como es un producto escalar, ya se me fueron los vectores unitarios, ¿verdad? Me queda 1 entre seno cuadrado de teta por la segunda derivada respecto de phi y 1 entre seno teta parcial respecto de teta, de seno teta parcial respecto de teta. Aquí tienen ustedes la expresión eh, como, como operador diferencial, ¿verdad? De la L cuadrada. Profesora, perdón, Sí. tengo una, una duda nada más de ese desarrollo. Estamos sí. elevando al cuadrado, o haciendo dos veces el, el operador L que tenemos sí. al principio, ¿no? Sí. Pero tenemos que es eh, menos IH, bueno, sí. menos IH más, todo ese producto. Mi, mi pregunta es, ¿por qué queda con un signo negativo todavía si es menos sí. I al cuadrado, no? Por oh. eso, porque es menos I por menos I. Ah, claro. Perdóneme, sí. yo estaba multiplicando y, y cuadrada. Es, sí, no, en este caso no se multipli no estoy, o, no estoy multiplicando L por su trans, por su conjugada, sino que es L por L. Por eso sí. queda el menos. Ajá. Sí. sí, sí, perdón, es que, es que como que hice I por I y sí. cuadrada que es men men menos uno, ¿no? Sí, exactamente. Y, y luego hice uno. Pero se me olvidó que también él tenía que multiplicar por sí mismo el signo, ¿no? O sea, menos por menos, nada más. Sí. Eh, sí, sí, ahí se me olvidó, entonces lo dejé como menos por menos, debería ser más, pero pues ya, ya vi que ahí la regué yo, perdón. Sí, ok, sí. Sí, si estuviera multiplicando L por L conjugada, sí sería positivo, pero no, es L por L y entonces queda menos I por menos I, que es menos uno. Uh -huh. Sí, de acuerdo, gracias. Ok, muy bien. Entonces la L cuadrada ya quedó este, pues, expresada así, nada más con estos dos términos, uno que es segunda derivada de phi, y otro que tiene aquí dos derivadas respecto de teta. Y, y, y el seno de teta está metido por todos lados. Bueno, hacemos lo mismo con la Lz. ¿Cómo se obtiene la Lz? Bueno, pues la Lz es la L punto es, es el, la componente Z de la L, ¿no? O sea, eh, tomamos la L y la, y la proyectamos sobre el eje Z. Y lo que nos queda es, es algo más sencillo. Eh, si quieren nos vamos otra vez para atrás. A ver. Aquí. Tomamos la componente Z de esto, ¿no? Que, este, ¿Qué significa eso? Significa proyectar AFI sobre el eje Z. O pues sea, es AFI.K, Aquí. Y también la A -teta punto K, ¿no? Bueno, de hecho la AFI, como la AFI está en el plano xy no contribuye. Pero la A punto K, es, esa sí va a contribuir, ¿de acuerdo? Entonces la LZ queda aquí. Y H barra, ¿dónde estábamos? Aquí. Este, ah, bueno, queda, es, la LZ queda en estos dos términos aquí a es cero, como les decía, la otra queda nada más menos en noteta y entonces queda muy bonita la LZ, queda muy muy sencilla, y esa es la razón por la que se escoge el, el eje Z, este, la LZ como la, el operador cuya, cuyas funciones queremos construir, la razón es que esto, que se obtiene una forma muy sencilla para el operador LZ. Es simplemente menos ih barra parcial respecto de phi. Eso es fantástico porque fíjense ustedes entonces la ecuación de en valores de Lz, esa que teníamos aquí, Lz aplicado a phi igual a hmy, ¿verdad? aplicado a y igual a hmy, pues queda simplemente parcial de y respecto de phi igual a imy. Bueno, pues esa es una ecuación que cualquiera sabe resolver, ¿no? Parcial de y respecto de phi igual a imy. Significa que Y es igual a E a la IMF, ¿no? Así de sencillo. Eso entonces significa que ya tenemos cuando menos la solución matemática, todavía no la solución física, pero la solución matemática. La solución matemática de la ecuación 279 es Y igual a una constante arbitraria de, de, de, de, por E a la IMF. ¿Están de acuerdo? Este, no es la solución física, ¿por qué? Porque si Y ha de representar una función física, significa que si giramos el ángulo phi en 2pi adicional, nos tiene que dar el mismo valor, ¿de acuerdo? Porque la Y tiene que ser una función ahí evaluada, o univaluada, ¿de acuerdo? Eso significa que E a la IM phi tiene que dar lo mismo que E a la IM por fi más 2pi, ¿de acuerdo? Y eso significa que m tiene que ser entero. Entonces la solución física nos obliga a tomar m enteros. ¿sí? La solución matemática es con cualquier m. La solución física, como y es univaluada, como función de teta y fi, bueno, aquí es nada más función de fi, eh, nos obliga a tomar m igual a entero, ¿verdad?, este, que puede ser negativo o positivo, pero tiene que ser entero. ¿sí? La segunda ecuación es la que viene de L cuadrada operando sobre la Y. O sea, es, esta sí es de segundo orden, tiene estos dos términos que vimos en la ecuación 1236, y esta es la otra ecuación diferencial que vamos a tener que resolver, y vamos a tener que encontrar las soluciones físicas. Así como encontramos la solución física para Y como función de phi, Vamos a tener que encontrar la solución física de la segunda ecuación, esta, para Y como función no solo de phi, sino también de teta. Lo bueno es que la parte, de la, la parte de la phi, la dependencia en phi, ya la tenemos. Y es igual a Y e a la IM phi. Entonces, la parte en phi, es ahí donde dice parcial segunda de Y respecto de phi, pues ya la podemos introducir, porque ya la tenemos de la 279. Aquí podemos poner menos m cuadrada por phi, y entonces se nos, men, digo, menos m cuadrada por y, y entonces vean ustedes que me queda una ecuación diferencial ya solamente en teta, ¿verdad? Todo multiplicado por e a la y m phi. O sea, que vamos a poder es, separar la y en un factor que depende solo de phi, y el otro factor que depende solo de teta, porque ya aquí el segundo término del lado izquierdo lo hemos sustituido por menos m cuadrada y, con lo cual se perdió la dependencia explícita en phi. ¿Se entendió? Supongo que en ecuaciones diferenciales de más de una variable ya han visto ustedes este, este procedimiento. O sea, lo que es, les estoy diciendo es que puedo escribir la y, que es en general función de teta y phi, como esa e a la y m phi, que, eh, que carga con toda la dependencia en phi, mm -hmm. por una función que depende solo de teta. Y la condición física de que la función sea univaluada me dice que la m tiene que ser un entero que puede ser positivo o negativo, o cero también. Entonces hicimos o sea, te... el, el método de, pues, no me acuerdo de cómo se, se llamaba este método, pero, de pero al final del día también. se resolvió la, la ecuación diferencial, ¿no? O sea, que, estoy seguro que hicimos este método de ecuaciones diferenciales, perdón, pero, pero, pero sí, o sea, seguro, sí se hizo pues. este, Sí, seguro que lo hicieron. Cuando, cuando la ecuación diferencial depende de más de una variable, cuando la función depende de más de una variable, pues se busca, lo, es decir, eso sucede mucho en problemas de física, se busca una función que sea producto de, que se pueda factorizar, pues, que, que la función sea producto de una función de, de una de las variables por una función de la otra variable. Y a, a, en este caso así funciona, o sea, funciona que se, que se factoriza la función y de teta y phi en una parte que depende solo de phi y una parte que depende solo de teta. Uh -huh. Y entonces sí, sí, sí. La, la parte de phi está resuelta y ya más tenemos que resolver la parte de teta. Teta mayúscula aquí es la, la que estamos buscando, ¿no? Y esta es la ecuación pues, de, que tiene que cumplir, donde aquí ya en vez de segunda derivada respecto de phi, ya pusimos la menos m cuadrada, ya dividí todo entre h barra cuadrada, porque aquí todavía teníamos este la aquí teníamos h barra aquí la bueno este este respecto de phi o sea tener la h aquí y este ya se dividió de este lado también ven ustedes porque ya se no, se me fue la h barra cuadrada porque dividí todo entre h barra cuadrada y entonces me queda una ecuación diferencial que a lo mejor ustedes recuerdan de su curso de ecuaciones diferenciales. Tenemos 1 entre seno de teta parcial respecto de, de teta, del seno de teta parcial respecto de, de teta, de la función menos m cuadrado entre seno cuadrado de teta por la función más lambda desconocida por, es un parámetro que tenemos que averiguar cuánto vale, por la función igual a 0. No sé si la recuerden ustedes, si les parezca familiar. Este, probablemente, si no la reconocen así, pues lo que se sugiere aquí es un cambio que en vez de escribir todo en función de la variable teta, se escribe en función de coseno de teta. Si hacen ustedes el cambio y escriben todo esto en función de, lo, lo, normalmente se llama x, x igual a coseno de teta. Entonces, les queda a ustedes la ecuación diferencial de Legendre. De hecho, la ecuación asociada de Legendre. Cuando m es igual a cero, queda la ecuación de Legendre. Cuando m es diferente de cero, queda lo que se llama la ecuación asociada de Legendre. En todo caso, esta es la ecuación diferencial de Legendre. Aquí todavía expresada en términos de la variable teta, pero si hacen ustedes el cambio a x igual a coseno de teta, pues lo que obtienen son justamente los polinomios asociados de Legendre, ¿verdad? Que tienen esta forma, P, con dos índices, porque dependen del de, de índice lambda, pero para las, las, soluciones, las soluciones físicas, este, para que sean univaluadas requieren, y, y que se comporten bien, requieren que, el parámetro lambda tenga esta forma, esta estructura. Eso se ve en un apéndice, porque no es parte, o sea, si no lo han visto en el, en el curso en el curso de ecuaciones diferenciales, lo pueden ver en el apéndice de este libro o de, o de un libro de funciones este, matemáticas de la física. El parámetro lambda este tiene que tener la estructura de L por L más 1, donde L es un número entero mayor o igual que M que este que aparece aquí. Y solo entonces este, las funciones, las soluciones son bien comportadas. Y entonces se escriben en función de estos, de lo que se llaman los polinomios asociados de Legendre, como función de coseno teta, de X coseno teta. Y tienen esta forma. Esto ya está aquí. pues Esta es la definición normal con 1 entre 2 a la L, etcétera. Este... El 1 menos x cuadrada, pues esto es, a la, a la m sobre 2, pues esto es el seno de teta a la mésima potencia, derivada de re, l más m respecto del coseno de teta, respecto de x, de esta cantidad que nuevamente, bueno, esto es menos el seno de, de teta, ¿sí? A la l. Entonces, es mucho más fácil este escribir todo en términos de... Eh, x igual a coseno teta, como pueden ver. Y así es como se hace. Y entonces, la, por ejemplo, la, este, se, se demuestra que las p son ortogonales respecto del índice l, no respecto del índice m, porque el índice m está fijo, pero respecto del índice l, ¿cómo se demuestra esa ortogonalidad? Pues integrando respecto de seno teta de diferencial de teta, porque estamos trabajando con las coordenadas esféricas, recuerden. Y entonces la integral, recuerdan ustedes sobre el volumen, ¿verdad? Es integral de r cuadrada diferencial de r, eh, seno de teta diferencial de teta, la teta varía este, desde menos pi hasta, hasta, hasta pi, y eh, entonces aquí tienen de menos 1 a 1, no, sí, el cos, eh, la derivada del coseno de teta, que es, y el coseno de teta va de 1 a, a menos 1, de 0 a pi, pero estamos cambiando el signo porque estamos derivando el coseno de teta, entonces da un menos. Y entonces resulta que la, el, la integral de dos, de un producto de pez, eh, nos da un coeficiente numérico por una delta L, L prima, que es lo que muestra que las P son ortogonales respecto del índice L. O sea que si, si multiplican dos P con L diferente, L es les da cero. Esa propiedad de ortogonalidad, pues es muy útil, ¿verdad? Porque por otro lado tenemos la propiedad de ortogonalidad de las funciones que dependen de phi, esta L a I, M, phi. También es ortogonal, o sea, si ustedes integran, aquí el ángulo phi varía de 0 a 2pi, porque están, es el ángulo de rotación en el plano XY, ¿no? Entonces, si lo miden, por ejemplo, a partir del eje X, y van en contra de las manecillas del reloj, va aumentando el, el valor del ángulo phi, regresa hasta 2pi, entonces la integral de un producto de 2 funciones diferentes e a la im phi por e a la im prima phi les va a dar siempre 0 si m es diferente de m prima y les va a dar 2pi si m es igual a m prima, ¿verdad? porque es integral de phi de 0 a 2pi entonces la, la parte de la y que depende de la phi se encarga de la ortogonalidad de la función en, en m respecto de m y la parte que depende de teta se encarga de la ortogonalidad de la función en, en lo que respecta al índice L. O sea que las funciones YLM, ¿verdad? YLM de teta y phi son ortogonales en los dos espacios, tanto en, en lo que respecta al índice M como en lo que respecta al índice L, ¿sí? Entonces tenemos, aquí estamos construyendo, eso es muy bueno porque estamos construyendo un conjunto de funciones eh, ortogonales en L y en M, y esas van a formar nuestra familia de eigenfunciones funciones del momento angular, que significa eigenfunciones funciones de L cuadrada y de LZ. Um, esto no... No quiero verlo ahorita. Sí. Entonces, esas hay en funciones que tienen aquí el producto de un este, polinomio asociado de Legendre, PLM, de coseno de teta, y la función en phi, E a la IM phi, ¿verdad? Eh, con un coeficiente de normalización adecuado, son las hay en funciones de momento angular. Este coeficiente de normalización es el que se encarga de que sean ortonormales. O sea, que cuando se multiplique una YLM por una prima y se integre respecto de teta y de phi, se obtenga delta MM', delta LL' y y uno aquí, porque es este, este coeficiente es el que se encarga de la normalización. Entonces, a estas funciones que son ortonormales, que ya están normalizadas respecto a lo que se llama todo el ángulo sólido, o sea, respecto de teta y de phi, se les llama armónicos esféricos. Las YLM de teta y phi son los armónicos esféricos. Y son las soluciones de esta pareja de ecuaciones que nos planteamos aquí. Son simultáneamente, hay en funciones de, de Lz y de L cuadrada. Así se construye. Con eigenvalores valores m y L por L más 1. ¿De acuerdo? Donde M puede ser cualquier número entero positivo o negativo o cero. Y la L es un número positivo mayor o igual que la m. Aquí está. L es positivo y mayor o igual que la m. m positivo o cero. Si la m es cero, pues entonces la l puede ser cero. Entonces esta, este parámetro lambda, este parámetro lambda que, que introdujimos este, aquí, pues resultó ser eh, que tiene que tener esta estructura. Entonces, esos son los armónicos esféricos, son las, hay en funciones de momento angular, ¿verdad?, las Y, L, M, y tienen una enorme, bueno, además de que son ortonormales, como se ve aquí en la ecuación 1254, son ortonormales cuando se integra sobre teta y sobre phi, sobre las dos, ¿verdad?, ¿verdad? nos da delta l prima, delta prima. MM'. además de eso, tienen ciertas propiedades de simetría, que vamos a ver aquí, pero y tienen una enorme virtud que recalco aquí otra vez, y es el hecho de que no interviene la variable radial para nada. O sea, aquí nos hemos olvidado totalmente de la distancia de la partícula al centro, ¿verdad? Nos hemos movido solamente en las variables teta y phi, la distancia no importa, el radio no entra aquí para nada. Y eso, como vamos a ver más adelante, ya cuando escribamos la ecuación de Schrödinger en términos de coordenadas esféricas, tiene la ventaja de que las hay en el operador, de, vamos a introducir el operador de momento angular, nos va a aparecer allí, y las hay en funciones de momento angular, ¿verdad? No dependen del radio, por lo tanto, resultan ser comunes a cualquier problema de momento angular. O sea vamos a poder separar cualquier problema de fuerza central que queramos nosotros resolver, sea el átomo de hidrógeno, sea un oscilador armónico esférico, isotrópico, cualquier otro problema donde no haya una dependencia de los ángulos en, en la fuerza, ¿verdad? que sea una fuerza central nada más, ¿verdad? radial, cualquier problema lo vamos a poder resolver habiendo resuelto ya la parte del momento angular, porque es común a cualquier problema de fuerza central. Ya tenemos resuelta esa parte. Ya sabemos cuáles son los posibles valores del momento angular para dicho problema. Del momento angular y de su proyección. Y solamente nos vamos a tener que ocupar de la parte radial. O sea, con esto se reduce cualquier problema de fuerza central de tres dimensiones a una dimensión. Al problema equivalente en una dimensión. ¿Recuerdan ustedes de la mecánica clásica que algo similar sucedía, eh, sucede cuando se aborda un problema de fuerza central? Cuando ustedes estudiaron el problema, por ejemplo, del, de la fuerza de Coulomb o de la fuerza de, de, grave, de, de atracción de un cuerpo sobre otro, ¿no? La, la fuerza de atracción del sol sobre la tierra, digamos. Entonces colocan al sol en el centro, ¿verdad? La tierra está girando alrededor, tiene un cierto momento angular, este, como la fuerza es central, o sea, está dirigida entre el sol y la tierra, es una fuerza radial, no cambia el momento angular, el momento angular es una constante de movimiento para el problema. Y además es constante de movimiento en tres dimensiones, o sea, implica tres constantes de movimiento, ¿no?, que se suman a la energía como constante de movimiento. Entonces, se tiene resuelto el problema en términos de constante de movimiento, gracias a esa simetría radial, ¿no? Este, y, eh, y, y entonces, lo, ya lo único que, que con eso se, se traduce el problema, se simplifica el problema de un problema que es inicialmente tridimensional, a un problema equivalente en una sola dimensión. Aparece, recuerdan ustedes que cuando escriben la ecuación de movimiento eh, para, en mecánica clásica, ya para el problema reducido a una dimensión, les aparece un término adicional. ¿Recuerdan ustedes? Cuando lo, incluso cuando grafican ustedes el potencial por ejemplo, el potencial colombiano, pero ya para el problema reducido a una dimensión, a la variable radial, aparece un término adicional que es lo que se llama la barrera centrífuga, ¿sí? la que no permite que cuando la partícula el, el móvil tiene momento angular, este, eh, se acerque eh, indefinidamente al, al centro, ¿verdad?, esa barrera centrífuga es el resultado de haber reducido el problema de tres dimensiones a un problema de una sola dimensión, el de la variable radial. En cualquier problema de fuerza central se puede hacer eso. Vamos a ver ahora, cuando este, ya planteemos la ecuación de Schrödinger y la pasemos, la transformemos a variables, coordenadas esféricas, que también nos va a aparecer... Un término adicional, ¿verdad? Eh, que representa el equivalente de la barrera centrífuga. O sea, aunque estamos tratando con, aquí con variables dinámicas como operadores, se sigue, este, digamos, trasladando muchas de las cosas que hemos aprendido, que, que hemos reconocido en la mecánica clásica, se, se traducen ahora al... Al lenguaje de la mecánica cuántica. Bueno, eh, pero eso lo dejamos para una siguiente clase porque tampoco los quiero este, saturar demasiado. Eh, terminamos aquí con esta parte que ya he, eh, eh, hemos avanzado muchísimo porque hemos construido las eigenfunciones de momento angular para cualquiera es, que son eigenfunciones. Eh, eh, útiles para cualquier problema de fuerza central cuando se conserva el momento angular. ¿no? Y eh, tenemos los posibles eigenvalores también, la L y la M. ¿no? Y vean ustedes que un, un, una cosa importante es que la, este, recuerden ustedes que el, val, el eigenvalor de la L cuadrada, del operador L cuadrada, es lambda. No es L, no es L mi, minúscula al cuadrado. El eigenvalor de L cuadrada es lambda. O sea, es L por L más 1. Ese es el eigenvalor de L cuadrada. ¿Por qué? Lo digo. Porque este, la L cuadrada, aquí la pusimos como mm, L cuadrada. L cuadrada aquí está. Y el eigenvalor lo pusimos en la ecuación de eigenvalores como lambda. Lambda es el eigenvalor del operador L cuadrada cuando hay funciones de Y. Entonces, el eigenvalor de L cuadra, del operador L cuadrada es L por L más 1. No es nada más L cuadrada. ¿no? Eso es, ese es un detalle importante. ¿Y qué otras cosas este, vale la pena mencionar? Bueno, aquí están eh, lo que vimos de las este, relaciones de. De, de Heisenberg, de las desigualdades, y eh, hay propiedades de simetría que es, son, son importantes, es importante eh, ya cuando se apliquen a problemas físicos eh, específicos, eh, por ejemplo el hecho de que este, la Y menos, de menos M, o sea cuando el valor del Número cuántico relacionado con la, con la proyección de L, con LZ, se cambia de signo, entonces la Y cambia de signo también, ¿no? Es menos a la M, YL menos M. Cambia de signo cuando M es impar, no cambia cuando M es par. O sea, esta es una, una este, propiedad de, de paridad de los armónicos esféricos y... Eh, otra es que este, cuando cambia de, de R a menos R, cuando se hace una inversión, entonces teta prima se vuelve pi menos teta, pi prima se vuelve pi más pi, y esto significa también que hay una propiedad de las 10 que es importante, que cuando cambia, cuando se invierte el signo de la posición, cuando se pasa de P a menos P, el punto, entonces la... Qué es lo que significa este operador P de paridad. Eh, la Y eh, cambia de signo si la L, si el número L, que es, eh, es el del momento angular, es non y no cambia si es par. Bueno, estas son propiedades que se usan después y que se obtienen simplemente de las propiedades de los, este, de los polinomios asociados de Legendre y de la E a la IMFIC. Este, o sea que la paridad de los armónicos esféricos está dada por la paridad del índice L. Es, es, son pares para L par, son impares para L impar. Entonces, re, repasen ustedes esto para que se familiaricen con las funciones de momento angular, para que re, sepan bien lo que es un armónico esférico, porque se, se usan muchísimo cualquier problema que tenga que ver con momento angular en intervienen los armónicos esféricos y entonces la próxima clase vamos a meternos precisamente con la ecuación de Schrödinger y ver cómo el hecho de haber construido las eigenfunciones y, este, y, y haber obtenido los eigenvalores de L cuadrada y LZ nos permite también en mecánica cuántica esa reducción de un problema de fuerza central cualquiera de tres dimensiones a una dimensión, igual como lo hicieron o lo deben haber hecho en la mecánica clásica pero aquí lo vamos a hacer con operadores lo cual tiene lo suyo y aquí lo dejamos ¿de acuerdo? nos sí, vemos perfecto. muy bien perfecto, nos estuvo, vemos entonces que les vaya estuvo, bien, estuvo, se cuidan estuvo buena la clase, estuvo divertida Ah, qué bueno. Gracias. Adiós.